Para los casos en los que yo necesito trasladar mi archivo de trabajo, los maquetadores como Scribus ofrecen una opción a la que podemos acceder desde el menú archivo y que en este programa se llama recolectar para salida. Si estuviéramos trabajando en InDesign se llamaría empaquetar. Cuando elijo recolectar para salida, el programa lo que puede hacer es crear una carpeta en la ubicación que yo elija. En este caso, yo tengo elegida la carpeta en donde quiero que se guarde eh, con un nombre que, por ejemplo, eh, le puedo colocar maqueta aprendiendo porque así se llama mi archivo. Y en esta carpeta, el programa va a guardar una copia de mi archivo SLA más una copia de todos los insumos que yo tenga vinculados a este archivo, en este caso yo tengo vinculadas dos gráficos de mapa de bits y además de eso, si yo tildo incluir tipografías, me va a guardar también una copia de los archivos de las fuentes que yo he empleado en, el arch en este archivo de Scribus los que he cargado, por ejemplo, en los estilos de párrafo que tengo en mi archivo. Además de eso, puedo tildar, incluir perfiles de color y si las imágenes que yo tengo guardadas tienen perfiles incrustados, los va a cargar o si yo tengo algo en el archivo, alguna ilustración con un perfil de color determinado, lo va a cargar y además eh, puedo elegir que comprima mi archivo de trabajo. Cuando está todo configurado como lo deseo, le voy a dar a aceptar. Y ahora vamos a revisar qué es lo que hay en la carpeta que creó. Aquí tengo eh, la carpeta abierta, acá está la carpeta que ha creado el programa, y con el nombre que yo le coloqué. ¿Y qué me encuentro? Primero, un archivo comprimido de mi maqueta. En este caso tiene extensión .sla.gz y tiene el icono de un archivo comprimido con WinRAR. Si le hago doble clic, se va a abrir eh, la utilidad que yo tengo instalada en mi máquina para leer y generar este tipo de archivos que es WinRAR. Directamente yo podría arrastrar el archivo SLA y cargarlo en esta nueva carpeta. Este archivo es mi archivo, es un archivo idéntico a mi archivo de trabajo, Solo que se han actualizado las rutas a los vínculos y ahora va a leer los vínculos que están en esta carpeta. Aquí están, como habíamos anticipado, la copia de mi archivo eh, llama editada y ruta, las dos imágenes que tenía cargadas en, el, en mi maqueta las copias de los archivos de fuentes que han intervenido en los estilos que tenía creados en mi maqueta y también los perfiles que estaban presentes en el archivo. Con esto entonces yo puedo perfectamente trabajar en otra computadora con mi maqueta y sin haber perdido ninguno de los archivos vinculados.